Hoy es miércoles y ya está con nosotros el contador Diego Zuliani. Hoy un tema muy importante, financiamiento para pymes. ¿De qué uh -huh. se trata? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Le vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy. ¿Cómo hola, Nicolás. Bien, estaba escuchando el fondo. <risa> sí, ahí. el fondo. ¿Sos vos, Diego? Sí, no. sí ese. ¿Sí? Sí, ese, sí, ese, sí, Ah, mira. Me, me, me lo grabaron, parece. Pero... Bueno. ¿Qué? <risa> <okay. risa> Lo que te iba a decir este, el financiamiento <risa> es sí. complicado en medio de la pandemia, los bancos no están dando créditos, claro. sí. obviamente por, por obvias razones. o sea, el dinero no es de ellos, tienen que darte un, una financiación, no saben si van a recuperar, entonces ahí hay un tema de, de incertidumbre y ahí es difícil conseguir financiamiento. Una de las pocas líneas de financiamiento que hay es el de las facturas de crédito electrónicas. Si está previsto por la ley 27.440, ¿en qué consiste básicamente? La PYME hace una factura hace una factura a la empresa a una gran empresa. Esta gran empresa está prevista, son unas empresas que están listadas por la AFIP. Vos haces esta factura a través de la plataforma de AFIP. Y si vos la haces, esta ley lo que prevé es que esta factura se transforma como en un cheque. Entonces, la PyME que le haga una factura a esta gran empresa, que entra por la página de AFIP y se hace una factura electrónica, tiene una particularidad. ¿Informás un CBU? ...y informás un, una fecha de vencimiento de la factura. A partir de esa fecha de vencimiento... ...la gran empresa le paga a la PYME. Entonces hoy lo que existe es tener la posibilidad... De ...que esta factura de crédito... ...que tiene estas particularidades... ...se transforma en un, en un título ejecutivo... ...es decir, se transforma en un cheque... ...en donde vos podés ir al mercado de capitales... ...a venderlo. ¿sí? Sí. Esta es la, lo que existe hoy como, como posibilidad. Entonces la PYME hace a la gran empresa una factura... ...esta, esta empresa acepta la factura, reconoce la factura, entonces se transforma. O pasan 30 días desde la emisión de la factura y tácitamente se transforma en un cheque. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? La, la pyme, ya ahora con la factura, ¿no? la pyme con la factura de crédito puede ir a, mercado, a un agente de bolsa a través de la FIP, va a la FIP, con la FIP envía a un agente de bolsa. ...y este agente de bolsa opera con otro agente de bolsa para vender su factura. Acá hay un inversor. Esto es mercado de valores. ¿sí? Entonces, suponte que haya hecho una factura de 120 mil pesos... ...y se la haya hecho a Mercado Libre, sí. Holding una gran empresa. ¿no? Esta, este inversor ve a esa gran empresa y puede comprar esa factura, transfiere 110 mil pesos y esta PyME se hizo de esos mil pesos para que no tengan que esperar los 90 días al vencimiento. Cuando pasa esto acá, hay una, hay una institución que se llama Caja de Valores, Caja de Valores recibe la factura, ellos son custodios de la factura de crédito, y le informa a la gran empresa que esta factura que, que, que tiene que pagar a este CBU ya no lo paga a la PyME, sino que se lo va a pagar ahora a Caja de Valores. Cuando llega el vencimiento, Caja... La gran empresa le paga caja de valores, caja de valores le paga al inversor. Y ahí cierra el circuito. ¿Qué es lo que nosotros hemos desarrollado ahora con una empresa que se llama Pinar? Una página que se llama Descontar, que te simplifica todo este proceso. Todo este proceso que se llama Descontar Ya. Claro, eh, Diego, eh, eh, sí. viéndolo así, o escuchándote por ahí, sí. eh, es medio complicado, es medio, medio engorroso, complejo. digamos, sí, eh, sí, hacer sí. todo esto. Porque, a ver, vos hiciste la, vos una pymi, hiciste una factura a una gran empresa. Ahora, decir ¿cómo se transforma en un cheque? ¿Cómo Ay, lo cobro? Claro, Entonces, ¿cómo tener tengo, un beneficio, tenés, digamos, con esto. Claro, eso, ¿no? tenés que ir a un agente de bolsa. Y ahí se arma una complejidad. Y después esto se termina descontando una tasa del 24%, ¿no? 24, 30, depende de quién sea la gran empresa. Una buena tasa, o sea, eh, pensando que hoy no hay financiamiento, y es, Pero todo es una, una, una online, buena ¿no? opción hoy por hoy, digamos, a pensando lo que están viviendo las pymes. Es una excelente opción porque es una tasa que no requiere calificación bancaria, que no importa si vos estás en el Veraz, que no quiere SGR. Vos hiciste la factura, está, no está vencida, está aceptada por la gran empresa y la podés mandar. Si vos vas por esta página, esta página que se llama descontar ya.com, lo que hace es simplificarte todo este proceso. No tiene costo. Entonces vos entrás si querés la operar y si no, no Pero vos decís simplificarte todo el proceso. ¿A, a qué se refiere, digamos? ¿Directamente te, te, te hace todos los pasos para que vos...? Todo este proceso de paso de, de enviar, descontar, eh, liquidar y que se te acredite en la cuenta. Entonces, ah, vos bien, Entraste bien, todo bien, el proceso y terminás cobrando. Obviamente que hay un análisis para ver que esté bien hecha la factura, para ver quién es la gran empresa, pero es una posibilidad de descontar al 24% anual sin que tengas que ceder acciones al gobierno, ¿no? Ajá, claro. Ajá. Sí, esto es, no es tasa suciedad, es mercado de capitales. Entonces, unas pocas líneas que hay de financiamiento, y es, esta, esto es gratuito, el uso es gratuito, no tiene costo, no tiene, vos podés entrar, hacer una delegación de la factura para que la, para que la plataforma te diga cuáles son tus facturas de crédito, cuánto podrías descontar, y, este, y existe esta línea de financiamiento que son hoy muy pocas, y que en el mercado de capital están a una tasa eh, muy buenas, ¿no? muy competitivas. Cuando, bueno, vos hablabas de, de una gran empresa, ¿de cuánto tiene que ser el valor de esa factura que la pyme le tiene que desde 100 mil pesos para adelante. Ajá. Desde 100.000 mil 100, pesos, pesos ya podemos hacer este ya puede hacer todo esto. Y como como yo te digo, vos haces la, la factura a la gran empresa. Con esto vos hiciste la factura, entraste todo online, ¿no? Entraste, se hace la consulta, si se procesa, se te acredita en la cuenta. A las 24 horas, a pregunta, 28 horas. ¿A, ajá, ¿a cuánto se te acredita el, el, Si vos la tenés, hay que hay un proceso. El primer proceso es un poco más lento porque tenés que delegar las facultades de AFIP y, y, y hacer el contrato de agente de bolsa que te, te puede llevar dos o tres días. El después, las facturas normalmente tardan de un día al otro día. O sea, va a depender a quién esta gran empresa. Pero son, hay muchísimas, IPF, GESA, hay muchas empresas, este, Marcelín particular, o sea, todas las pymes que le facturan a estas empresas, si hacen bien la factura, porque la factura alguna vez se la tiene que hacer a 30 días, si la hace que ya está vencida, no se puede operar. Ajá. Pero si la hacen bien a la factura, entonces pueden descontar la factura, vender esa factura, venden ese crédito a una muy buena tasa y se hacen de los pesos sin necesidad de que tengan 931, sin necesidad, aunque estén en el veraz, sin necesidad de que tenga una calificación bancaria ni SGR. Y con esto se simplifica todo ese proceso. Por eso es que estamos alentando a que vayan por un camino por otro. Existe esta línea o este canal y, este, y pueden hacer las consultas. Descontarya.com. Sí. Entran ahí, esta es una plataforma de valerse con Pinar y, este, y pueden hacer ¿Tiene las ¿Tiene algún consultas? costo el tema de...? Ningún costo consultas son gratuitas, consulta, hay un contador, este, Manuel Tejerina, que es el que hace las consultas te hace un asesoramiento sin ningún costo. Hay un teléfono, hacen las consultas y pueden hacer este, las simulaciones del descuento eh, de la factura. Diego, pues, a veces cuando uno habla de las pymes y de la difícil situación ¿no? por la cual están atravesando, uno dice, bueno, quizás una factura de 100 mil pesos, ponerle un vencimiento a 30 días, capaz que esa pyme tiene necesidad claro, ahora, claro. pero ¿Qué, o ¿Qué le podemos decir para que se animen a tomar este recurso? Bueno, ellos las pymes ya están trabajando con las grandes empresas. Estas pymes ya están trabajando, lo que pasa es que no saben que existe este mecanismo para descontarla. La gran empresa. hay empresas que te pagan 90 días. Uh -huh. Entonces vos decís la factura y tenés que esperar 90 días a que te pague. Y no estás Yo generando lo... nada. Y no estás generando nada. Vos acá lo que decís es, ¿te aceptó la factura? Bueno, descontarla el 24% y cobra eso en, en 3, 4 días. Es el financiamiento que por ahí uno dice, no, tengo que esperar 90 días para pagar sueldo, para pagar proveedores o algo, cubrir los cheques. Entonces tenés esta línea de financiamiento muy buena a una muy buena tasa. Descontar ya punto com. com otra de las opciones para las pymes otra opción que realmente, pymes, realmente sí. están pasando como dice Nancy un, un momento muy muy complicado por la pandemia, sí. ya por la recesión económica que veníamos teniendo del, del año pasado o de los años anteriores, sumado a lo del dólar que realmente Sigue se ha ido arriba. por las nubes, no se ha ido muy Sigue. arriba, muy sí. alto. Sí, sí, sí, sigue para arriba y sigue presionando uh -huh. hacia una, una devaluación, va a haber un tema de ajuste y, y, y además este, todo esto con restricciones en las líneas de crédito, porque tampoco hay acceso al crédito, y no hay Dale. crédito salvo el subsidiado, si es que calificas, y este entonces este, estas son líneas que pueden ser muy útiles y muy necesarias en este momento uh -huh. y que por ahí no son muy conocidas. Uh -huh. Entonces esto a una muy buena tasa, 24, 30% es buena tasa anual. Y este lo puedes hacer desde tu casa con tu computadora. Bien. claro, eso, eso es lo importante yo me quedo con esta frase Diego somos el vínculo entre el mundo financiero y la economía real ¿eh? que es la frase de Valerza justamente Valerza está para, para esto ¿no? para, para acompañar a, y para, para ayudar a las pymes y a la gente que tiene algún, algún emprendimiento ¿no? exactamente, así que para cualquier consulta nos buscan por las redes sociales nos mandan un correo ya sea a info descontar o a info valerza nosotros los derivamos se ha sumado ahora también el de descontar claro, claro descontar ¿no? es, es una plataforma de Valerza en donde nosotros simplificamos este proceso Bien. para que las pymes Facturen, consulten y si quieren hacen la operación, si no quieren no la hacen, pero tienen esa herramienta y esa alternativa de financiamiento. Yeah. De, de saber, ¿no? Que existen más opciones. Gracias, más Diego. Te esperamos el, el próximo miércoles. Bueno, no, bueno gracias por haber venido, viene. Diego. Chao, hasta luego. Ocho.